que duelen, hay cosas que alegran, sonrisas y llantos, amores y penas, lo bueno de todo es que todo pasa por este canal. De pronto nos llegan las buenas noticias o el sueño perdido que a veces lastima, lo más Cosas de la gente que río que llora Lo mejor de todo es que todo pasa por este canal A veces la vida nos llena de dudas Pero nunca pierdas la fe y la ternura Y dale con todo porque todo pasa por este canal RPC, 38 años de imagen paraguaya.